Equipo deportivo Rafa Gol, gol, gol, gol, es Rafa Gol, Gol. gol, gol!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 Eh, Rafa Gol al aire, en YouTube Rafa Gol Linares y en nuestra emisora eh, online www.rafagol.com Así que nos complace mucho poder estar esta noche llegando a sus hogares los domingos a través de Teleantioquia emociona nos emociona mucho desde luego estar con todos ustedes recordándoles que tuvimos fútbol este fin de semana ayer en Medellín Ahora sí, Medellín vea tres por uno. Cayó frente al Huila. Creo que se le acabaron ya las excusas a Hernán Darío. Esta semana me imagino que habrá eh, luz con respecto a la continuación o lo que va a pasar con Medellín. En cambio, el Envigado viene como una tromba. Derrotó tres goles por dos a la Equidad y ya está plantado ahí en el primer lugar con Atlético Nacional. Va muy bien. Y Nacional mañana, mañana recibe al Río Negro, Río Negro Águilas, Río Negro, Águilas, Río Negro, van a jugar en el Atanasio girardot a las 6 de la tarde. Y bueno, y esta semana la Selección Colombia también va a jugar, va a jugar la Selección Colombia por las eliminatorias. Estaremos con Colombia el día jueves, juega en La Paz, Bolivia. Y de estos temas vamos a hablar en algunos momentos, acá en el super debate, y desde luego, pues quiero recordarles, eh, como dice, las palabras, en esta vez, es de un profeta, que se llama Miqueas, y en el capítulo 7, versículo 19, él dice, el Señor dice, que nunca más, se acordará, de nuestros pecados, sino que los lanza, a lo profundo de la mar, sí. Nosotros nos acercamos, los lanza a lo profundo de la mar Y nunca más se vuelve a acordar de ellos Hoy necesita la humanidad arrepentirse, a acercarse a Dios Pedir perdón, porque es la única manera cuando Dios perdona Que nos limpia y transforma y puede transformar y cambiar La historia de un país, de una nación, de una familia, de un hogar Todo lo puede hacer, pero Él dice que tenemos que acercarnos a él y lo más importante es que dice que lanza nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos no dice los voy a dejar ahí al lado de la playa no los deja ahí a 100 metros de la playa para que vuelvan a salir a la superficie no, no, él los lanza a lo profundo de la mar y Dios espera lo mismo de nosotros que hagamos nosotros lo mismo que perdonemos, olvidemos y sepultemos nuestros pecados y de las personas que nos hacen daño que nos ofenden porque hay muchos que dicen, ah, es que yo perdono, pero no olvido lo que me hizo. Eso no es perdonar. Entonces tenemos que también hacer lo que Dios hace con nosotros. El ejemplo, sepultar nuestros pecados. Bueno, sí, no llene su corazón de odio, de resentimiento, de rencor. Porque si ustedes no perdonan, si sí, no, no, yo perdono, pero no olvido. Esa frase sí. Así son muchos, bueno. Bueno, señoras y señores, ahora sí vamos a la polémica, nos vamos al debate entre las personas que me llamen esta noche tenemos vea el producto de más placa que son dos en uno que ustedes los va a llevar en esta noche y tenemos los balones de rafagol y también los mus de rafagol. Ahí, como los ven? Más placa, que es masilla y estuco plástico acrílico para todos. Y tenemos los balones y el mus de rafagol que vamos a estar entregando esta noche entre los que llamen a nuestras líneas 232-4604 y al 018-051-5015. Así que pueden marcar y eh, llamar esta noche para participar. La pregunta es fácil, de una vez la doy la pregunta que deben de responder ¿cuál es el presidente más ganador con Atlético Nacional? esa es la pregunta ¿cuál es el, president, el presidente más ganador con Atlético Nacional? Claro. facilísimo una pista a ver, la pista es el presidente más ganador con Nacional no va a cuesta abajo sino cuesta arriba, ya, entonces por ahí es eh, ahora sí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 bueno, y en Dabeiba el cambio sí se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos, recursos propios de los dabeibanos. El día de hoy, el Coliseo Destreza de Dabeiba es un sueño hecho realidad en el periodo de la Administración Municipal Unidos por Dabeiba, en cabeza del alcalde Leyton Urrego Durango. Una obra que, por supuesto, permitirá la integración de la comunidad en espacios dignos y potenciará la cultura y el civismo deportivo avanzando hacia una Daveiva mejor, una Daveiva más activa, todos unidos, todos unidos por Daveiva. Bueno, y ahora sí, eh, vamos a la polémica, vamos al debate, y en primera instancia quiero saber ¿Qué piensan los panelistas sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda? Porque jugamos esta semana, esta semana jugamos en Bolivia, en La Paz, frente al el, el equipo del y este partido ya es de eliminatorias. Entonces, no sé si es justa la convocatoria que hizo, que no hizo. Por ejemplo, llamó a Ramel Falcao García, que hace tiempo no juega. Y una de las máximas del señor Reinaldo Rueda es que todo jugador que venga a la selección debe estar al 500%, y Ramel a duras penas estará a un 40, 50%, entonces, ¿con qué vara mide el señor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 Y aparte de ir a jugar con los de siempre, con los que están en Europa, hace un acto demagógico que ni siquiera el político más sagaz de este país lo, lo, lo, lo ha hecho. Llamó cuarenta y pico jugadores, dice del fútbol colombiano, para decirnos que él adora a nuestro balompié, que él adora a la liga a la liga de la Di Mayor, que él le adora. Y para llevar a cuantos al final de cuentas, va a jugar con la gente de él. Con la gente que está en Europa, con la gente que ya ha venido jugando eliminatorio hace tantos y tantos años. Entonces convocó a cuanto amigo se le atravesaba en el camino, venga, vámonos para la selección Colombia. Esos actos demagógicos, ¿para qué? Si él sabía que en esa convocatoria muy poquito se iba a llevar. Y finalmente pues va con su gente, embalado porque es que Inglaterra no presta a los jugadores, embalado no sé por cuántas vainas, no convocó pues cuarenta y pico de jugadores, no tiene pues a, a su disposición cuarenta y pico de jugadores y se embala. Y ante Bolivia, el peor equipo la, de, de, de, de, del fútbol suramericano, ante Bolivia, que allá o acuyá, le tiene que ganar, le debe ganar, hay que la altura... Esa altura, que no es un mito, es una realidad, pero hay muchas formas de superarla. Y cuando los equipos tienen jugadores de calidad, no tiene por qué temerle a ninguna altura ni a qué carajos. Cuando hay jugadores de calidad en la Selección Colombia, Rueda no tiene por qué andar. ¡Ay, que la altura! ¡Ay, no! ¡Nos vamos a ahogar en la altura! ¿Y por qué marroquinos en la altura? ¿Y por qué el Caimán Sánchez no se ahogó en la altura? ¿Y, Leonel? Puro, puro cuentos, puros cuentos. Me imagino que debe ganar caminando ese partido ante Bolivia la próxima semana. No, es este juego sí, bueno. Y no creo que caminando allá siempre es complicado. Que debe ganar, sí, pero no ha sido fácil. La altura de La Paz, 3200 y pico metros, no, no es un mito, es una realidad. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido Hola. al debate. Y usted cree que lo que dice Luciano, del de, técnico Reina, es un MG que le metió a todos los jugadores, que llamó al el, el morfociclo. Sí. Un MG, le aclaro que es una mamá de gallo. Dale. Le, primero, le doy gracias a Dios por todo, y segundo, no sé, el señor Reinaldo Rueda se fue a Atlético Nacional siendo campeón, y sin embargo, por aquí le tiran muchas piedras. Y, hombre... El señor Reinaldo Rueda a mí me parece coherente en algunas cosas, no me parece coherente en el llamado de Falcao García, en el llamado de Falcao García no me parece coherente porque apenas está jugando minuticos con el Galatasaray y es más, a él le van a cancelar el contrato en el Galatasaray por bajo rendimiento. Y porque ha pasado mucho tiempo lesionado. Entonces yo no sé para qué lo llaman a la Selección Colombia, porque él no está en plenitud de condiciones y menos al 500% como exige el nuevo técnico de la Selección Colombia. En lo que sí veo coherencia es que él hizo un morfociclo, lo llamó morfociclo patrón en Bogotá, aunque a mí me dicen que eso no es morfociclo. El morfociclo es otra cosa. Pero bueno, eh, llamó ahora para Bolivia a jugadores que actúan o juegan en altura. Y llamó a dos jugadores de Millonarios, tres jugadores de Atlético Nacional, ahí van cinco. Pero sí, si los irá a poner. Y ¿no? llamó a Alex Mejía, jugador que actúa en Independiente Santa Fe. En el caso de los tres de Atlético Nacional me parece bien. En el caso de los dos de Millonarios me parece muy bien. Más que bien porque Ginás es el mejor zaguero central hoy del fútbol colombiano, de nuestro fútbol. Sí, y sí. el señor Román es el mejor lateral derecho que tenemos acá salvo que en Boca no sirvió que porque tenía un problema de corazón y el hombre corre los 90 minutos actualmente, actualmente Alex Mejía sí lo discuto porque Alex Mejía no está en el mejor momento y venía de ser suplente en el equipo Libertad de Paraguay así que en unas cosas a cierta rueda en otras no y eso sí, los técnicos llevan siempre los amigos y él lleva a Alex Mejía porque lo conoce desde que estuvo en Atlético Nacional y así por el estilo lleva algunos jugadores. Bueno, estamos en el superdebate. Colombia frente a Bolivia. Este día jueves a las 3 de la tarde. del partido, 3 de la tarde. Bien ¿no? temprano, hora de Colombia. Vamos a enfrentarnos al equipo del altiplano. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches. ¿Y qué piensa de la convocatoria? Ahora, de, yo creo que a ese Román eh, es que... No, lo, lo, lo sacaron del Boca porque le pone le teníais que problemas de corazón no es que tenga problemas de corazón es que a mí me parece que Román le pone el corazón a lo que hace en la cancha cirujano ¿Sí, hola don Rafa compañeros televidentes qué tal buenas noches no sí realmente y hay millonarios debería hacer algo con, contra, contra, ese, contra ese médico del Boca Junior porque realmente es increíble la determinación que tomó bueno eh. Van a ser liberados los jugadores prácticamente, se conoció en las últimas horas Rafa que la Asociación de Ligas de Europa querían eh, retener los jugadores, la FIFA no señor tiene que liberarlos y eso se fue hasta el TAS y, y colocaron una eh, acción de eh, eh, medidas cautelar eh, la gente de las asociaciones, de las ligas para que no presten jugadores, la, la, el TAT dijo no, se, se tiene que prestar jugadores o se ganó la FIFA, Rafa, ganó la FIFA, bueno. quedan liberados los jugadores, a partir de este momento van a llegar un poquito tarde, pero bueno, los partidos son los jueves es el jueves de la próxima semana, así que no veo tanto problema, y como usted dice Rafa, el partido va a ser en, en el Hernando Siles, a 3.779 metros sobre el nivel del Mar pero ya están practicando en Santa Cruz de la Sierra, que está a 850 kilómetros de distancia, allá en Bolivia apenas a una altura de 450 55 metros sobre el nivel del mar. Ya hicieron su primer entrenamiento esta tarde, 12 jugadores, y por la, esta noche y mañana van a llegar el resto de jugadores para completar toda la nómina prevista, mi estimado Rafael. Y a última hora no solamente fue llamado Andrés sino también Dairon Mosquera, el lateral Dairon. izquierdo del Santa Fe y que pasa por Medellín, mi estimado Rafael. Bueno, a ver si tiene lógica la estrategia de rueda para jugar en La Paz, ¿no? ¿Para qué hizo el Morfo Ciclo y convocó jugadores que tiene que colocar en La Paz. Don Juan Diego Arroyado, usted que es amigo íntimo de Reinaldo, ¿qué, mm. ¿qué puede decir? Ah, no. Buenas noches, don Rafa Gol, saludo especial para usted, para todos los televidentes. No, no, no, amigo personal, no, no, no. Con el señor. Ella, no. Reinaldo te llama la mala. No, no, no, no, no, no, sí. no, no. Reinaldo no. Ah, no. no le habla. No, no solo yo. tengo que decir algo referente a ese tema de la convocatoria de los, de los jugadores a la selección Colombia. Feo y todo tiene que ver, porque es que está rompiendo con una, una política o una algo que él ha manejado siempre cuando ha dirigido selecciones y lo manejó en el pasado con la Selección Colombia cuando él dice que eh, llama a la selección los jugadores que tengan hoy que tengan presente que tengan que estén en buen nivel en las ligas donde están actuando entonces aquí rompe con eso porque llama, llama a Falcao García que no está en buen nivel en Turquía Alexander Mejía apenas está aterrizando en Colombia y está mostrando algo de nivel. Será porque lo conoce de la Copa Libertadores y de pronto pensará a él, ¿no? Que le puede cumplir alguna labor eh, técnica en el campo de juego que, que él, de, pues, algo manejará él. Pensamos, ¿no? Y eh, de pronto el, el, el mirar las ausencias que va a tener por esto de las limitaciones en cuanto a los problemas que hubo ahora último que ya fueron solucionados. Entonces, o sea, me parece que riñe, riñe con, con, con toda esta situación. Y rompe con algo que ha sido tradicional en él. Esperemos que logre sacar avante el compromiso en la paz. Esperemos que la selección responda como ha respondido en el pasado y que a esta selección Bolivia le gane, porque esa la, es la selección que, que más eh, eh, ventaja da, la que más es la cenicienta de toda, la, de toda Sudamérica, y me parece que Colombia no sacar un buen resultado allí sería fatal para sus aspiraciones a Qatar. Bueno, ahora, yo con respecto a la convocatoria de Falcao García. Pues yo pienso que en el fondo el técnico de la va a jugar porque ya está cansado de que los jugadores Muriel y Zapata, Muriel y Zapata, realmente han sido un fracaso en la selección. Los, en los equipos de A son los de Aguadas, pero en la selección Colombia son muy mal. Inclusive entiendo que la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a la FIFA que por favor agrandaran el arco iris. A ver si de pronto a esos muchachos les iba bien porque no le hacen un gol al arco y entonces creo que lo están ampliando a ver si de pronto Zapata y el otro Muriel, Muriel. le hace un gol. En cambio, este es viene el suplente, pero es goleador. Yo recuerdo que en el último partido jugó 10 minutos contra Chile, gol, hicimos gol con Falcao García, es goleador <coughs> nato. Entonces yo creo que de pronto es una elección para supuestamente un jugador que está de salida, pero es un jugador que le pone el alma, nunca se ha arrugado. Don Elkin Labo. buenas noches. Hola, Bienvenido. don Rafa Gol, ¿Qué ¿cómo me le va a ver usted? Señor, un saludo muy cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes. Somos el superdebate de Rafa Gol, radio, televisión e internet. Sobre ese análisis que usted termina haciendo de Falcao García, me queda como explicación advertir que el técnico lo llama por ser un líder de esta selección colombiana de fútbol porque claro, si hablamos del momento de Falcao, no es para estar en el combinado nacional, entonces llega la pregunta, ¿será que le falta líderes a Colombia? Ya que llama a Falcao cuando no está en un apto rendimiento para ocupar una posición en el equipo colombiano, punto dos si hablamos de esos delanteros que están marcando diferencias Borja Borja llegó de nuevo al fútbol de Brasil marcando diferencia y uno espera por el momento y la actualidad y lo que dice Arroyave, que es muy cierto, que Rueda generalmente utiliza a los jugadores por el momento, pues Borja debe ser titular. Yo sí aplaudo la llegada de Juan Fernando Quintero. Seguramente aquí en esta mesa algunos hacen fuerza para que o no le vaya bien a Quintero o no, no le vaya bien a que, Colombia no o no le vaya bien a Rueda, porque eso parece que le vaya bien cuestionamiento, a si, si le, le va cero, bien con... a Colombia le va bien a todo el mundo. Pero ¿sí con ¿cómo le Llega? parece? El camarógrafo dice que pues me va a enfocar a mi mirada. Ah, no ¿A no quién enfocar? A mí no, hermano, yo soy una cosa. quinterista. A morir. Usted es quinterista, oiga, se oiga, le no, nota. De Juan Fernando Quintero, de Juan Fernando Quintero soy. A morir de su ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de Juan Fernando. Fernando Quintero. Por eso, mire, finalmente, no, Rafa, en el ruido, tema de no. Colombia. Siempre, y no es una vez y sí, una vez no, siempre, va a haber insatisfacción por la nómina del de, eh, técnico cualesquiera que esté Cierto. con Colombia. Por ejemplo, este servidor piensa que así se esté en la altura y Alex Mejía, referente de Atlético Nacional, ahora con Santa Fe y que juega en la altura, no es para estar en esta selección, porque anda jugando muy mal. Pero reitero, cada torero lleva su cuadrilla. Eso sí. Aquí antes, cuando a los técnicos de Colombia no hacían entrenamiento ni proponían situaciones, decían que eran unos vagos. Ahora que Rueda propone morfociclos y demás, lo están cuestionando, entonces siempre va a haber varilla. Tranquilo, Rueda, siga haciendo lo suyo que va muy bien. Claro, para eso llevó su parcero. ¿Para qué lo llevó? Pues a llevar a su parcero, Vales Mejía, imagino que no lo va a poner a jugar. Bueno... Qué pena me da, porque está jugando muy bien en Colombia. Qué pena a me da. pues. En cada hombre. partido donde ha jugado con Santa Fe... Es el Yo Santa le he visto. Ahí venía bien, ese suplente, pues. hombre. No, hombre. de sí, pues. libertad porque era sí, suplente, hermano. Pero, es, pues. que nosotros, pero es, que es, bien. es que nosotros seguimos, seguimos la liga del he mundo, hermano. En Santa Fe le va... Y si hablamos del presente... El presente de Mejía es bueno, ¿qué hacemos pues? Ah, sí. ¿Qué no, no, hacemos pues? No, no. es tan bueno que Santa Fe va a colar? Bueno, ¿qué hacemos pues? Lo pongo, yo de, a Mejía lo pongo en la. En y si quieren líderes, es un tipo no. líder, ¿qué hacemos Eso es otra pues? cosa. Es cosa? Pues, Juegan en Bogotá. Y a si 1700? juega en altura, Juega en altura, cumple con ah, todos los requerimientos con 1600. para estar en la selección la con una Cosa Buena Rueda, bueno, qué bueno. milagro. Dejemos el tema ahí. Porque voy con Medellín. Resulta que el Medellín ayer Ganó, perdió el partido frente al Huila 3 por 1 y se le complicó la situación al Bolívar Gómez. Yo no sé si va a renunciar esta semana o qué. Yo le dije a la voz que averiguara en la policía militar a ver si él había solicitado culpa ya a ver si lo reciben o no. Porque él dijo que si no le iba bien, se iba para la PM, policía militar. Entonces, estamos esperando a ver si lo, lo, lo recién en la EPM, en la PM, policía militar. Él dijo, si no gano, me voy para la PM. Estamos esperando. a. Si no entrar. entra a los ocho. Bueno, si no entra. No Pero como va, ocho? no va a entrar. Entonces va <risa> averiguando a eh, la policía militar a ver si lo recibe. ¿Qué pasó? Pero anoche hubo... Yo quiero reproducir la rueda de prensa de una pregunta que hizo don Elkin Lavó. La mejor. Que, que fue la mejor pregunta y me pareció muy interesante para arrancar el debate independiente de Medellín. ¿Qué dijo el bolillo ante la pregunta de Elkin Lavó? Aquí está. La siguiente es la pregunta de Elkin Lado de Rafa Gol, proveedor Hernán Darío. ¿Cómo es su relación con los jugadores entendiendo que se tiene una nómina por lo menos en nombres para clasificar a los ocho de Colombia y los resultados no se dan? Qué pregunta. Ni la contesto. Ni la contesto. Eh, se suda la pregunta para el técnico, empiezo aquí por Luciano González Equea, porque estamos en el debate de Medellín y la derrota del equipo rojo y las declaraciones de Hernán Darío el bolillo, vamos Bueno, espero que hoy le digan siquiera la verdad a la hincha de Medellín, pues, porque se cuenta hasta ahora que qué nómina de lujo, pero vean con quién la comparan, es más que petrolera, es más que el quindío, es más que, que el Pereira ah. Es más que yo no sé ¿Y esos quién. son los equipos que van adelante del Medellín ¿Y por qué no la comparan con Nacional Con Millonarios a, Con Santa Fe, con América Con los equipos que llaman disque grandes No piensan pues tan en grande nómina que Santa Fe. No piensan pues en grande Medellín tiene más nómina que Santa Fe Hoy por hoy Hoy por hoy. Sí, tiene más nómina que Santa Fe. Sí, señor. Sí, tiene más nómina que sí, Santa Fe. Sí, señor. Y la, y la respuesta de la pregunta se está, di se está diciendo, cuando dice, no la contesta porque él admite que hay un problema interno en el Medellín. Y uno, uno lo cubra. ¿Quién solo puede crear el problema interno? Reina, un jugadorcito que no le ha aportado nada al Deportivo Independiente Medellín. Ni con Bobadilla, ni con Gómez. Y cada que lo ponen como solución, no aporta absolutamente nada. Para que le diga la verdad a la hinchada, busquen los historiales de Reina. Reina tuvo... Reina en su pasar por el equipo rojo tuvo un gran partido frente a Libertad en Paraguay. ¿Y frente a América. Frente a Libertad en Paraguay. Frente a América. Ah, Así, y uno goles, goles, América en Cali. Claro. Sí, pare de contar. Y esa es la solución. ¿Quién le puede producir problema a Bolillo? Castro, que está aburrido porque no lo ponen. Entonces, él contestó la pregunta sin queriendo contestarla, porque la respuesta fue con toda la doble intención del mundo. Y aquí va la crítica para él. Tiene problemas internos. Por Mucho. dos, tres, que no le quieren marchar. los sí. del equipo. ¡Ay, es que cobran mucha plata! ¿Y qué le hace simplemente diga al dueño del equipo que usted no cuenta con ellos y punto yo no cuento con este este, y este. con ellos no cuento más y punto caso resuelto Esa antaño razón. antaño él resolvía los problemas así pero como actualmente hay un bolillo como tan laxo ay que te vamos a tratar a Sebastián Hernández tráigalo pues ese jugador es muy útil ay que te vamos a traer a un tal Eduardo López eh, ¿Y ese de juega? Por allá en la quinta porra, tráigalo pues Ese es el bolillo de hoy en día El que yo no conozco Ni reconozco Porque el bolillo berraco hace eso Ah, es que me va a armar el boncho usted, usted, usted Aquí no juega más conmigo El que puso en cinturas prilla. Claro Y Aristizábal y a todo el mundo Claro, claro pero ahora el bolillo de ahora es un bolillo como tan lax, Resignado. Tan resignado. Ay, hágame contrato a dos años, no me vaya a echar. Un técnico de esa categoría rogándole un directivo para que le haga un contrato eh, eh, para que no lo eche. No, no, no, no. Entonces espero pues que digan como ayer intenté decir la verdad y me cortaron que eso no es así y eso no es así y se ponen moraos y a mí me da miedo pues que, que después digan que yo hice matar a alguien de, de un infarto quién pues. quién me, fue me, me, me da terror usted no me asust... da pánico me da pánico que la gente es que estos jugadorazos es que con una nómina de esos tiene más que... con ¿Quién habla? ¿Quién habla? Se... ¿Con ¿Quién quién? habla que pone morado cada vez que habla? ¿Con, ¿quién, habla? ¿Con quién se comparan, hombre? Es que eso es lo que a mí me da... Si yo fuera Insemedí, me daría vergüenza que mi equipo lo estén comparando con Alianza Petrolera y con Envigado. Hay que hacerlo que... porque están a, arriba la medio. ¡Ah, que van de primeros! ¡Ah, que van de primeros! Pero no, no, no tiene no. ni siquiera una estrella. No, no, no. ya es, Ya, ya, es esto está muy largo, está muy largo. Mire, esto es así. Yo le he salido al señor... Porque él ha comparado, él es el que ha comparado a Medellín con Alianza Petrolera por, por debaquear Medellín, así de sencillo, entonces yo como no puedo tragar entero, tengo que salirle a él, porque dice, esos equipos que están adelante, todos tienen mejor nómina que Medellín, mentiras, hay siete equipos, siete equipos que están adelante del Medellín, que no tienen la mejor nómina del Medellín, miren, esos equipos pagan toda la nómina con 250 millones de pesos. ¿Usted sabe no, cuánto tampoco. vale la nómina del Medellín mensual? Sí, yo sé, pero no, tampoco ah, con 250. Entonces, cuenta. entonces no, no en la vez, entonces, sí, entonces en no, la sí, entonces pero no en me la a vengan, no. no, a Envigado lo pagan con 250 millones de pesos. No. Mire, y mire dónde va el equipo. Entonces, Medellín tiene una nómina suficiente para estar peleando los cinco primeros lugares de la tabla. Oiga lo que estoy diciendo, los cinco primeros de la tabla tienen nómina a Medellín, porque Medellín tiene más nómina que Santa Fe, porque Medellín tiene más nómina, hombre, lejos que Bucaramanga, que está ahí colado, que Envigado, muy lejos, que está a la altura de Millonarios, porque Millonarios tiene un poco de pelados. Así que yo creo que tiene mejor nómina Medellín que Millonarios para ser más claros, que porque es que Millonarios tiene mucho pelado ahí, en cambio Medellín tiene jugadores de experiencia, y qué pena qué pena también hacer esta aclaración, Mire, hacer esta aclaración, Reina, Reina, que se le olvida al señor, en 2019 hacía una dupla con el señor Andrés Ricaurte, y todos decíamos qué dupla, se fue Ricaurte y el hombre no pudo solo, no pudo solo, así que tú le tú estás él, dando él, la respuesta. Él, tú estás dando la él parece, él parece, que funciona cuando tiene otro hombre que, nah. le, que le hable el mismo no, idioma a él futbolísticamente. Sí, y, ese, y, ese, y, ese, y ese podría ser, podría ser Sebastián bueno. Hernández. Sebastián Hernández no es tan malo como aquí lo quiere pintar el a señor, ver, porque para él todos los jugadores sí. del Medellín, eso es así, todos no los jugadores del Medellín son nada, malos. No, no hay jugadores buenos en Independiente de Medellín para hacer esa campaña tan pobre. Pero si usted de una, de una le cuento las noticias del Medellín, porque la gente está desespectante. De este dale, bueno, dale cirujano. Bueno, bueno, seguida, dale cirujano. Bueno, Rafa, pero antes de una, pues noticia, Medellín, noticia, de una noticia una noticia, una noticia del Medellín, porque la alcaldía de Medellín en las últimas horas acaba de sancionar a los hinchas del América hasta diciembre. El 2023 no pueden venir a la Tanación de O sea, dos años y medio de sanción determina la alcaldía hacia la hinchada de la América, que aquí puedes colocar una cantidad de problemas. Se van a morir los compromisos Bueno, mire, eh, Medellín tiene, y me puse a investigar hoy, la octava, la octava nómina en cuanto a costos en el país. Primero, según Transfermark, que es el sitio web alemán más visitado del mundo, eh, de los más visitados del mundo, eh, transferencia a bases de datos, valores de los jugadores, de los Nacional equipos, de las elecciones. el, el séptimo. Y, y tiene datos de 833 mil jugadores en el mundo, Transfermark. Entonces, me pongo a ver, la última determinación de Transfermark no, dice, no puede Primero, vez, Tolima, 22, sabes, 22 millones de... 22.9 millones de euros. Sí, ah, no, pero eso es lo que valen sí, los jugadores. Estamos hablando de los equipos. Segundo Junior, tercero nacional eso, de Puerto América, quinto quinto no, millo, ver, quinto va, Millos, valor sexto... Valor de la nómina, valor sí. de los derechos pues del jugador, estos que El Valor ve, de los jugadores sep... ante Transfer Market. No, yo digo es cuánto vale la nómina mensual. Ya voy para eso. Séptimo Cali, octavo Medellín. octavo Dentro del G8, Medellín es el octavo equipo en nómina en valor. se ya Ahora, ¿cuánto vale la mensualidad? Bueno, ya Rafa dijo, yo la sé, Tavo la sabe, yo la sé... No, no lo vamos a decir. Pimentel hace dos años dijo... La buena olla! yo ¿eh, he dejado a hablar. <risa> pero... ¿Pimentel dijo, sale o no sale? Pimentel dijo... No, hace No dos sale? Dos años. No pimentel, sale no pimentel, pimentel dijo hace dos años, mi pimentel, equipo... ¿Cómo mi, que...? Pimentel... Pimentel, Eduardo, pimentel ¿no? dijo, mi equipo hoy acá chico vale 250 millones de pesos mensuales. Sí. No pago más. Hoy me puse a hablar... Y eso incluye hoy? el pago de celadores sí, mensajeros... Perfecto, Toda la nómina Perfecto. administrativa. Hoy, bueno, me puse, hoy me puse a, me puse a hablar a, con varios presidentes y ninguno me quiso dar la nómina, pero si sí, uno, el de Alianza Petrolera, Carlos Hernando Carlos, Carlos Ferreira me dijo, a gusto el pago mensual que yo eh, doy en Alianza, en, en, en Alianza Petrolera es 350 millones, que incluye salarios de los jugadores, el tema de prestaciones sociales y la parte administrativa <risa> 350 <risa> millones, y todos los equipos. Hermano, si es que Medellín tiene tres jugadores, ya lo digo, cada vid, Vladimir, Buletich, hasta, hasta me sale en rima. Con esos tres, no, con esos tres pacos de jugadores... Los otros equipos pagan la, la nómina de 30 jugadores malaparte y su obra plata, plata. Pero de, respóndame Márate. concretamente, Nacional no está no entre figura, los ocho, no, espere un momento. Nacional, Estado no está claro, entre los ocho. Yo lo dije, ¿Ah? primero Tolima, segundo Junior, tercero Nacional, luego América, <risa> Millonario, Santa Fe, Cali y Medellín, bueno, son los ocho. De acuerdo se aparece, a... pero le voy ah, a decir no. una cosa, porque yo no le creo a esa página, de una vez se lo digo. No, no, no le creo. Bueno. Eh, señor eh, uh -huh. Juan Diego Arroyave. Dorlán uh vale -huh. más que todos juntos. Dale, dale. Buenas noches. Antes de seguir Evita con la gente eso. del Medellín. No, con la gente del ah, Medellín. Ya va a terminar el programa y buenas ay, noches. Ay, no. ay, oh. Dale, dale, con la man? gente del Medellín. No, no, con la no. gente del Medellín. Pero... Déjenlo hablar, pues. No, está hombre. más desconcentrado que los jugadores del no, Medellín, Medellín, hermano. Bueno, bueno, señor Osorio, pilas sí, ahí. ¿Tarjeta roja, hombre? <risa> roja no. Sí, es que. Pero amarilla sí lo va a poner a Gustavo Osorio. Para que sí. se organice. Hagamos orden, Osorio, amonestado. Dale, Juan Diego. Rafa, el tema de Medellín pasa por los niveles individuales, que es que se habla de jugadores que venían con un nivel altísimo para un equipo que querían armarle al técnico Bolillo Gómez, técnico de pergaminos, técnico que tiene su palmarés. ¿Y qué pasa? Que estos jugadores no han funcionado. Jugadores que no han podido arrancar cuando se habló de ellos, de que eran la octava maravilla del mundo. De hecho, ¿dónde están los del primer semestre que llegaron también con ese rótulo? No aparecen ni en nómina de emergentes. Ahora, Ahora, hay jugadores de los que llegaron que tampoco están teniendo, eh, teniendo esa oportunidad con el técnico. Entonces, ¿qué se puede pedir de, un, de niveles individuales tan, tan bajos para que haya colectivo? Si no hay nivel individual, no hay colectivo. Y es un equipo que no va a funcionar y va a tener sus problemas. Sí, que hay problemas internos, que solucionen los técnicos, solucione los... Porque... De ahí en lo deportivo va a seguir dando tumbos y tumbos y la cosa no va a terminar tan bien como él lo aspiraba. Pidió cinco años de plazo al técnico, al presidente Raúl Giraldo y dijo que él no pidió cinco años de plazo. No me saquen de, de, de en el primer año. Déjeme trabajar. nos no pidió, yo, yo pidió cinco años y le rebajaron a dos. Un, un proceso, no. ¿Pidió cinco un que va a tener un proceso Que le hayan dicho a él que, a que dos que años. años un proceso para dos años cinco es otra cosa muy diferente. Pero él pidió cinco años. Él pidió cinco años. Le dieron dos. Entonces pidió que al menos en el primer año no le dieran el ácido. el ácido sido un placer. Dale. De todas maneras, para, para el equipo eh, eh, es algo que tiene que entrar a analizar el técnico en el transcurso de la semana, así él diga que de pronto habla con don Raúl el lunes o martes, como lo dijo en la rueda de prensa ayer, que iba a hablar con don Raúl el lunes o martes a ver qué iba a pasar, pero me parece que ahora no es el momento de dejar el barco y sino tomar los correctivos necesarios. Hombre, el que no está, no está y punto, como lo hacía él en el pasado. Mira, don Elkin, ¿la voz? ¿Usted ¿qué puso contra la pared Bolivio con esa pregunta? ¿Qué tiene que decir? Pues primero no es poner contra la pared es preguntar lo que seguramente el hincha de corazón de Independiente Medellín quisiera preguntar porque uno aquí es mediador o es vocero de la gente ya el técnico pues tiene la posibilidad de responder mi abuelita me decía que el que calle otorga y prácticamente él decir buena pregunta, no dijo buena pregunta, dijo qué pregunta, dijo qué pregunta, no la voy a responder. Porque uno supondría, y como él respondió así, esto genera hipótesis de quien ve la nota. Uno diría, pero si no hay problema en el Medellín, él puede decir tranquilamente, no, aquí no hay problemas, el equipo todo bien, no se han dado los resultados, pero no quiso responder la pregunta. Porque y ahí si comienza entonces el análisis de uno decir, entonces hay problema. Claro. Punto número dos, eh, yo pensé que las fake news solamente se dan en redes sociales, no, Bolillo dijo, y estuve presente en esa rueda de prensa cuando llegó a Independiente Medellín, que él quiere terminar un proceso internacional a cinco años, con todo lo que tiene, no es pedir cinco años, y ah, otra no cosa, don Rafael Molinares, no es pedir, no, no, pedir. Es, pedir. no, pedir. Cinco años. no es pedir, no ¿Eh? es pedir... No es pedir, ah, pedir es decir, pedir ya, es decir cinco déjeme cinco ah, años No es pedir cinco años El Pedir es decir, ah, déjeme cinco bueno, años No, tranquilo, me no, Déjeme tranquilo. Por lo menos un año Que eso sí lo dijo señor Bueno, cada quien interpreta como quiere bien. Lo otro, mire, es que uno se pone a observar la forma como bolillo Llegó a Independiente Medellín y uno lo veía, don Rafa Gol en TV cuando llegaba a, a la cancha, iba a saludar a los técnicos visitantes y locales y uno lo vio ayer con esa tristeza cuando entra el terreno de juego. Uno dice, no, aquí pasa, aquí pasa algo extrafutbolístico. Porque qué pena Luciano. Es que hay que mirar los equipos que están por encima del Medellín para establecer y para relacionar si Medellín tiene o no tiene para clasificar. Y Bucaramanga está por encima, Jaguares está por encima, que Tolima, millonarios estén por encima, campeón es su campeón, pero esos otros, esos otros, ahí pasa nacional, el Nacional está por encima. ¿Qué hacemos pues, pero Nacional por la inversión y por todo, <risa> debe estar por encima de Medellín en este momento y lo está. Y no hay problema. María. Bueno, voy a ir a la pausa de comercial y cuando regresemos, quiero... Tengo pregunto, una noticia de Nacional sí, que aquí y, no y la van a ganar. A hablar, no es no noticias. después de que regresemos de comerciales vamos a cerrar el tema del Medellín y tengo una pregunta para cada uno si debe el bolillo renunciar ahora o lo deben de sacar o, le deben, o, o debe continuar y las conclusiones del Medellín para abordar el tema de Nacional que juega mañana frente a Río Negro y que Nacional jugó esta semana eh, el miércoles pasado y ganó en el Atanasio Girardot al equipo por la Copa Colombia dos, tres goles a cero al equipo de Patriotas. Entonces, la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Mencionados Cotrafa, bajas tasas de interés, línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogacop.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 Soy Juan Pablo Vélez y tendremos a todos los invitados que generan polémica en el departamento de Antioquia. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por nuestras redes sociales. Somos Antioquia Amanece, el legado. Proseguimos en el superdebate, el programa Diferente a Todos. No olviden que este debate de lunes a viernes en La Voz del Río Grande, 910 AM. Estamos en FM también, en Canela Estéreo 87.9 y en las redes Facebook Live por YouTube. Y también nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Bueno, vamos al remate de Independiente Medellín. Primero... ¿Están de acuerdo con la continuidad de bolillo en Medellín? ¿El bolillo de renunciar? ¿O Raúl le debe dar el ácido, el ácido un placer? ¿Qué dice Luciano? ¿Con qué autoridad va a un directivo a echar un técnico cuando la, no le ha dado nada para trabajar? ¿Con qué autoridad lo va a echar? ¿Lo tienen que dejar? ¿Lo, de, no lo tienen no, porque la plata no es mía. Lo deben dejar. No le han dado nada. Y ahora le van a decir que es a campeón de la Copa Libertadores. Sin hacer inversiones... ...por lo menos dignas de lo que ellos pretenden. Entonces, ¿con qué autoridad lo van a echar? A ver, Gustavo. Mire, Medellín acaba de ser campeón de la Copa. De la Copa acaba de ser campeón. Colombia. Con nada, según el señor. Con nada, según el señor. Acaba de ser campeón. Y dos años consecutivos de la Copa. Y en esta puede eliminar al Cali el día jueves. Podría eliminar al Cali el día jueves. Por eso yo hoy, si fuera directivo, no sacaría bolillo. Entre otras cosas, mañana, después del entrenamiento por allá a las 11, hay una reunión directivos y bolillo. Pero me dijo el presidente hace apenas una hora que esa reunión se hace normalmente los lunes. Así que ni es para echar a bolillo ni para pedirle re la renuncia, creo. Y lo otro que me dijo el presidente, atención a todos los que eh, leen y miran las redes sociales para inventar y que se creen todos esos cuentos. El presidente me aseguró que a ningún jugador de la plantilla le deben, que ni siquiera al tren o personal administrativo le deben en Independiente Medellín, que están al día con ellos, con los jugadores y también con el personal administrativo. Entonces, para los que en las redes sociales inventan que en el Medellín no pagan, están equivocados. Entonces el problema es otro. A lo mejor es que los jugadores no quieren al técnico, pues sí, porque cuando un equipo se para en la cancha, es porque a lo mejor los jugadores no quieren al técnico, y esto sí lo digo yo. A ver, si Graba, hay dos cositas que en las redes están diciendo, primero que hay problemas internos, acabo de investigar con cuerpo técnico, me dice, no pregunta... hay absolutamente nada ya hoy, segundo que en salario lo que está diciendo Osorio, yo llamo a la asociación de futbolistas profesionales a Carlos Puche González que es el presidente que sabe todos los de los equipos que están colgados en salarios, me dice, me acaba de responder, Dice, nosotros estuvimos hace 20 días en Medellín y no nos dijeron absolutamente nada de eso, el grupo no se quejó, o sea que están al día. Me dice, ¿Eso escucha, acaba que de decir yo que. No, no, no por eso, por es? estoy verificando lo que me dice la Asociación de Futbolistas. ¿Qué es la novedad? Pues, que va no, a ser un juez. Bolillo es un hombre de retos y hay que remar contra la adversidad así digan que le da, que, que fue que Raúl le dio hasta el miércoles que si el miércoles clasifica contra el Deportivo Cali de la Copa del Jueves sigue y si no entonces lo saca eso, está, eso también se está especulando pero me parece que es un hombre de retos que debe seguir remando ante las adversidades A ver, Juan Diego. el técnico era Darío Gómez ha sido un técnico de, de, de pergamino es un técnico que tiene su palmarés ha manejado selecciones ha sido campeón de América con Atlético Nacional ha sido campeón del fútbol colombiano y creo que con todo esto me parece que no se va a milanar por un pe pe pequeños problemas que pueda tener internamente el equipo. Creo que él puede tener la sabiduría necesaria para entrar y tratar de solucionar. Si hay problemas internos entre jugadores y técnico de una no hay vez charlo, a se arreglar a ese hombre. tema. Pero él, para mi concepto, debe continuar en el Medellín. Yo soy radical. Si llega un técnico mejor en este momento del fútbol colombiano, bien pueda saquen a bolillo, pero encuéntrenlo, encuéntrenlo. Porque Bien. listo, digan Leonel Álvarez, Leonel de una papito, pero Leonel, Leonel en este momento no tiene entrada en el Medellín. Eso sí, ojalá haya por fin un antecedente en el fútbol colombiano, que antes de sacar un técnico, miren la cantidad de jugadores que muchas veces desangran una institución. Más por intereses personales que otra cosa. No debe irse bolicho. Bueno, ¿Esa era la noticia que tenía el Medellín o es otra? No, la noticia que tengo es que a ningún jugador en este instante le debe. Ah, bueno, listo. De los de la plantilla, de los que juegan, de la nómina que está inscrita en Di Mayor, a ninguno le deben. Bueno, voy a cerrar el tema de Medellín para entrar en Atlético Nacional, porque el Nacional jugó esta semana, ganó en la Copa Colombia, tres goles a cero, frente... Al equipo de don César Guzmán, que tiene mandado a Atlético... No sé si también lo va a demandar por este partido. Eh, y juega mañana frente a Río. Río Negro. Don Luciano, a ver, Del Verde, ¿usted qué dice? Está no, que, se dispara, como, que tiene co, como no lo van a decir. A ver, dígalo. Y yo lo tengo que decir. Ajá. No porque esté pues brincando en una pata, ni, ni haciendo fiestas, ni diciendo que qué cracks trajimos. Las muchachas de Nacional, al mando del profesor Bedoya. Han pasado la semifinal del fútbol colombiano y, aquí, y yo lo tengo que decir porque aquí sí se dijo y se pidió la horca y la extradición. ...cuando la chica de Nacional golpeó a otra que la tenía azotada en un partido a punta de pata... La de la ...y la muchachita reaccionó y aquí sí. los, periodistas sí, Sepulcro, los, sí, los periodistas del Santo Sepulcro... ...los guardianes de la moralidad, los periodistas de la legalidad pidieron sanción, sanción... Y, ...e inclusive sí. esta semana está... Hola, ¿y cuándo van? ¿Y, ¿En qué quedó la sanción de esta niña, hola? Pues, es que como aquí no lo van a decir. Le metieron siete fechas a la y, niña. ¿no? Y no es que sea periodista la voz. Es que, como el escuadrón rojo no lo va a decir, yo sí quiero decir que estas muchachitas. El fútbol femenino que pues? Estas muchachitas pasa No, a mí no me importa. Solamente eso hay que decirlo porque no lo van a decir. Pero cuando se habla de las sanciones a la plaza, de los castigos nacionales, sí, sí. Sí, oiga, oiga, señor hincha, oiga que tan lo raro, van a salchionar. detesta el fútbol femenino, sí, sí, detesta el sí, fútbol femenino sí, y hoy vino a comentar de fútbol no, femenino. No, yo no estoy la comentando de fútbol femenino porque ni siquiera me, me ocupé del partido. Ah, me ocupo del hecho y de la forma ladina como ustedes, cuando la peladita cometió el pecado que ninguno de ustedes vio, si salieron todos a reclamar sanción a nombre de la sociedad colombiana. A nombre de la sociedad colombiana, ese acto de violencia, ala, yo por allá sintonizando el radio, me encontré con un señor Radio Bacata, ala, la tienen que extraditar, ala, la tienen bueno. que echar echarse, ah, ya me va a cortar, listo, no, no, no, hágale, hágale. pero hágale. dejo esa constancia, que, a, que yo sí quiero, así como destacaron, así como destacaron, la pelea de esa muchachita. Ya, se está poniendo morado, ojo. Ojo, Y pidieron ojo, todo ojo, tipo de sanciones. Morado, Emi, llamen a Emi. Así no, como no. destacaron eso, no se van a ocupar que las colegas de la muchachita clasificaron una semifinal. Eso bueno. no lo van a decir jamás. Le, le pido el favor a Gustavo que se modere, porque no, no, es que no hay que traerle Estamos Emi, a, Emi ya, a usted ya. para sí. que se vaya de una vez no eh, es que son muy jodiditos ver, el tema, el los periodistas del escuadrón que son tan hábiles y tan ágiles y tan oportunos vea nacional ya. una semifinal nada ya. es que nacional vea pero a la peladita sí pedían que le echaran del país eso sí lo pedían airadamente bueno. Y en Ay, todos los tontos. ¿Cómo se llama la peladita, hombre? No sepa, supimos cómo se llama. No, yo ¿verdad? no sé cómo se ah, llama. No no nacional para es que, Yo no, a la sé, no fase. sé, no sé, ah, no, no sé. No sé. Y está a medias, pues. A medias. Lo y es que un hombre sí veterano del periodismo. Lo que sí le sé. La noticia a lo medias Lo que sí sé es que ustedes no. se tragan. Ustedes les tocaron. No el nombre de la chica, vea. Está que se pone buena. No no, no, le la siguiente fase. Tengo que terminar el programa. A ver rápido, Gustavo, sobre el tema nacional. Porque eh, tengo, me faltan dos letras. No, no nacional, nacional juega mañana sí. y tengo la noticia que nos dio el señor. ¿Cuál? que Olivera está convocado para mañana, al igual que Rugger y Blanco. Esas son las dos novedades que tiene Atlético Nacional. Lo digo yo, sin ser verde. Mientras que el hombre se puso morado y no supo el nombre de la niña, nos quedamos sin saberlo. Sí, sí. A ver, dale a decirlo sí, eh, y, y vamos a ver Nacional. Entonces, y además que estamos va, en la ruina. La no nos tiene en cuenta para nada. Va a tener tres bajas fundamentales, ¿no? Eh, ca, eh, candelo, Rifle, Perlaza, que van a estar que bueno, están, eso, eso, eso, ya es, con la selección colombiana. Pero Rafa, mire, lo Emilio Gutiérrez habló esta semana, el presidente nacional había <coughs> hablado sobre Giovanni Moreno, porque también en la. Se vino a dar noticias. Se está diciendo se vino que, a que, debatir, milio, hermano. que Giovanni Moreno es el nuevo jugador que va a ser contactado por. Dicen, no estamos en el mercado en este momento. Él <coughs> va a cumplir su contrato hasta noviembre, pero en estos momentos ya tenemos el grupo y no más de pensar en más contrataciones. Hablando de Giovanni Moreno. A la buena campaña que ha hecho el técnico Alejandro <coughs> Estepo con este nacional y mañana su partido frente a Ronegro Águilas es para rubricar <coughs> el liderato en el torneo y seguir avanzando y protagonizando la Liga Colombiana. También en la nómina está Nicolás Palacios, este muchacho que ha llegado y ha dejado muy grata impresión como volante en el equipo Atlético Nacional. Así que, suerte para el Verde Mañana, frente a Río Negro a seguir en el líder. Todo el es hablando, para el Torqueo. señor Alejandro Restrepo, técnico de Atlético Nacional, va arriba utilizando bien los jugadores. Y oído, el presidente del Verde va bien también, ¿sabían ustedes que le bajaron la sanción? a la plaza de Medellín de tres a una fecha, bien por la dirigencia de Nacional. ¿Va bien esa relación Federico, el nuevo presidente, con el señor Restrepo? Y muchos no creían, ahí están arriba. Bueno, esta semana transmitimos el partido, estuvimos con Atlético Nacional en el estadio, y al final del juego, los hinchas salieron rebosantes, convencidos del fútbol de Nacional. Los hinchas de corazón, hablaron así con Don Elkin, la voz. Ha terminado el partido y Rafa Gol Radio, Televisión e Internet ha vuelto al Atanasio Girardot con los hinchas de Atlético Nacional, los hinchas de corazón. Nacional por Copa Colombia le ganó 3 por 0 a Patriotas. Nacional va arriba en la Liga. ¿Cuál es la opinión de este Atlético Nacional? Uy, Amanda Miguel Esverdolaga, opinión. <risa> Pero manda a Miguel Mamacita, hermosa, divina. Opinión del partido. No, es definitivamente Nacional es el mejor equipo de Colombia. Es mi primer amor y por Nacional es que yo amo el fútbol. Yo ¿Qué? vivo en Alemania hace 18 años y vine especialmente para ver jugar a Nacional. En serio, ¿Vives en Alemania? Sí. ¿Qué es mejor, un Panzer o un Colombiano? No, paisa. Claro, un Páncer. Es que le dije un panzer, un panzer. <risa> Colombiano. ¿Es tu hijo? Sí, ella también. ¿Opinión? Hola. El partido. Bien. Sí. sí. ¿Qué dice? ¿Toma? ¿Me gusta el partido? Sí, mucho. ¿Y usted joven? No, yo, yo sí soy de acá yo, sí, yo no ah, claro, yo, no, usted, clobiano, usted, no. usted de Manrique no, llegó la... <te marks> A un partido, la verdad, muy bien jugado por Nacional No se sé, descomplicó, la verdad Y sigue, sigue demostrando por qué está arriba Aquí en la Liga y en la Copa también Oiga, usted con este frío viene en camisilla, que Dios lo bendiga Igualmente <tose> Son hinchas de corazón verdolagas Nacional, ¿cómo va? Excelente, sí. juega mucho, toca muy bien y la verdad es entretenido de ver. Oiga, el loco marcó gol, hasta vanguero, ¿eh? Sí. ¿Cierto? Sí, no, ya uno que tanta desconfianza le tiene a ah, Alves, pues, pero ahí va retomando la confianza. ¿Usted qué dice? Están jugando de maravilla, increíble. Sí. Eh, Vinieron al estadio y ¿quién pagó la boleta? Mi novia. ¿Su novio? Mm. ¿Le gustó Nacional? Exactamente, no. exactamente. ¿Y usted qué dice? 100%, oye. Un besito, un besito así sea en tapabocas. Ah, a veces te quitaron el tapabocas. Perdón, sí. la gasta de la cuna salcabón sí. sí. ¿Y usted qué dice, joven? No, siempre perdón, la gasta. hasta la no mejor dicho, la ya por los colores. Te amo nacional. Eso, mi niño. Por mi, hermano. mi hermano, vengo desde de Miami. Después de 15 años y vengo ahí, ¿y qué, qué partida subo Nacional? Ah, venir desde Miami. Así mismo, estoy feliz, hermano. ¿Qué haces en Miami? Pero Vivo allá. Allá, ¿y usted qué dice? No, excelente, excelente, lo mejor. Hace sí. mucho no venía al estadio, muy bueno, excelente. Sebastián, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser futbolista y muy famoso. Muy famoso y futbolista. ¿Y como qué jugador? Como ¿Harlan? ¿Harlan? Te gustó Nacional? Sí, porque es muy buen, muy bueno y, ame, y ha ganado muchas estrellas y muchas copas. ¿Te gustó el verdolaga? Sí, jugó muy bien. Te veo tan feliz que llegaste con el pelo parado. Ah, claro. Nacional Dios, qué? Excelente. Sí. 3-0, una qué maravilla. Tri sí. Bueno señor, oiga, compre bien. la camiseta, hermano. Oh, no, ya la ah, ya, ya, ya. Ah, no esa ese, esa ese. <risa> Pero no me muestre el pecho. <risa> ¿Qué pareja tan bonita? Nacional qué? campeón de todo. ¿Le parece? ¿Y usted qué dice? Igual, un mero partido. ¿Ustedes qué son? Esposos hace 15 años. ¿15 años? ¿Quién maneja el control remoto en su casa? Yo. Sí. Sí, no me dan los partidos. Ah. a pelear. Y ya sé quién lo peina usted también. Sí, ella también. Todo es ella. Un besito, un besito, un besito. Terminamos con los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Ustedes están felices, ¿cierto? Claro, claro que sí, verde. El sí, mejor verde. jugador de Nacional en este momento. Rifle. Rifle. Rifle. Y usted qué dice? Harlan. Harlan, ¿y usted? Todos son buenos, todos. Todos del verde. ¿Cuál es el mejor jugador en este momento del verde? Harlan. Harlan. Harlan. Qué, vea, De estos amigos, ¿quién es el que habla más? Que diga, no, qué verra calor a mojar. A ver, ¿quién? Sí. Venga. Hágame un favor, pero no se vayan a ir al lado de él. Dígale a Rafa Gol que siga, Acá de periodista. Chao, vea. Ay, no, que es eso, por Dios, <risa> caballero. ¿Qué tal, amigo? Te pregunto, noches? ¿cómo estás el día de hoy? Excelente, papá. Ah, perfecto. Dígame, ¿cuál fue el mejor jugador del partido de hoy? No, hijo, yo vengo desde Mocoa y quedé enamorado de ver a todos los jugadores. Eso para mí, todos excelentes. ¿Y usted, caballero? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. ¿Está bien? bien, Harlan Barrera. Harlan. ¡Perfecto! Chao Rafa, ¡Chao, Rafa, gol! ¡Rafa, me van a quitar el puesto! ¡Seguimos mejor! Bueno, la voz. Conclusiones de Nacional Luciano. Mañana partido estaremos transmitiendo desde las 5 de la tarde. Dale. Yo la tengo muy clarita. No se ha ganado nada. Estamos haciendo una buena campaña y no se ha ganado todavía absolutamente nada. Como yo comento sin odio, mañana Nacional llega a 19 puntos sin despeinarse. Oiga, y, ¿y los aficionados admiran mucho a Harlan Barrera? ¿Y sabía, Rafa, que para transfermar es el jugador más valorizado que hay en Colombia? ¿Quién? Para transfermar es el más valorizado. Después de lo que vimos frente a Patriotas, es indudable que Nacional Mañana va a tener un buen partido frente a Río Negro Águilas. Es una familia en este momento nacional dentro y fuera del terreno de juego, y eso se está evidenciando en la cancha. Bueno, eh, la pregunta es, ¿cuál es el técnico, el presidente más ganador en historia de nacional? Héctor Jaime Carro, que es el, el gerente de... El Hospital La María nos tiene la respuesta esta noche, doctor eh, Héctor Jaime, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, soy Héctor Jaime Garro, el presidente en la historia de Nacional. Más victorioso es Juan Carlos de la Cuesta. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia y es el gerente del Hospital La María. Señor, hay que renderle un homenaje y a través de usted a los hospitales nuestros, las clínicas, porque en esta pandemia sí que hemos valorado y son los verdaderos héroes. Ha sido muy complejo, la voz enfrentar la pandemia con todas las dificultades y con tantos retos que ha traído la misma, pero hay una palabra que resume todo y es la unidad y la solidaridad, hemos sido capaces entre todas las instituciones y todo el personal de la salud en sacar adelante esta gran amenaza que ha sido el COVID-19. ¿Y usted como médico qué siente, qué palpa de este COVID, hombre? Hemos aprendido muchas cosas, lo primero a ser humildes. Creíamos que con todos los desarrollos tecnológicos y con todos los avances científicos éramos capaces de enfrentar cualquier enfermedad. Y lo más diminuto, lo más pequeño que hay en la biología, que es el virus, nos tiene y nos puso en jaque todavía, a pesar del momento que vivimos de alguna tranquilidad frente a la disminución de la ocupación de camas y de cuidados intensivos, la variante Delta y otras que vendrán nos van a poner cada vez en reto, en jaque y por eso tenemos que continuar con las medidas de bioprotección y lo más importante hoy, la vacunación. ¿Usted por qué es hincha nacional? La verdad, desde niño me tocó vivir esa época, incluso cuando estaba más... ¿La, la, de, la del 54? <ríe> no, tampoco, tampoco, la del 60. No, <risa> mentiras. De niño me tocó, fue la época de la América de Cali cuando fue cinco veces subcampeón de la Copa Libertadores de América, y pues uno pequeñito era lo que mostraban en televisión en la época, no teníamos todo lo que hoy eh, afortunadamente podemos contar con ello, pero en la medida en que ya estaba en el colegio y que Nacional era el equipo eh, de Antioquia, así como el Deportivo Independiente de Medellín, yo soy hincha de Nacional, pero la verdad soy regionalista, yo le hago barra al Envigado, yo le hago barra al Medellín cuando está representando, mejor dicho, los fines de semana yo hago como el balance de cómo le va los equipos antioqueños y me alegra mucho, pero mi corazón indudablemente sí es del Atlético Nacional. Dele cambio a Rafa Gol para que siga ya con los muchachos, con los muchachos. Aquí con la voz, Rafa Gol, continúe. ¡Gol, gol, gol, gol!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 Juan Carlos de la Cuesta de la respuesta. Por favor, Osorio. ¿no? El número 190. Doña Ruth Sánchez Ay, en Caldas. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Juan Carlos de la Cuesta de la respuesta. Eh, por favor, Velosa otro. 79, la edad de Gustavo Osorio. Bueno, Esneide, Sneider Agudelo vive en el barrio La Floresta. Eh, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta es correcta. Eh, bueno, como se nos acabó el tiempo, vamos de una vez con los vitrinazos. Vamos con la vitrina. Tengo la vitrina. Tengo vitrina para Julián Jiménez. A ver, don Julián Jiménez, el hombre de Mr. Villar. Julián Jiménez. No, dale tú, Luciano. Porque... Bueno, bueno, Ahí está, ahí está don Julián Jiménez. Eh, Mr. Villar y a doña Marta también. Un abrazo. También tengo para el alcalde de Cisneros, Carlos Andrés Rojas, y para Jorge Albeiro Valencia. Pinocho, el concejal del deporte, porque el deporte es vida, muy bien. Eh, también tengo un vitrinazo para Víctor Serna y, desde luego, eh, para. Eh, cumplieron un año, cumplieron un año de la Cooperativa Multiactiva de Deportes en el país como. Entonces, ahí están las fotos. La celebración fue en Sabaneta. Ahí está la, la celebración en Sabaneta eh, este fin de semana con un festival de patinaje eh, formativo Cordesa y también eh, a todos los afiliados a, a la cooperativa Comuldep. un saludo muy especial en este primer año Luciano. a los doctores Carlos Alberto Zuluaga y Juan Camilo Callejas muchachos, lo que se gana en las urnas no se puede quitar a don César Pérez Berrío a Juan Carlos Velázquez y a doña Elbacer Restrepo columnista del Colombiano para Juan Pablo Montoya, que es hincha de Atlético Nacional, Ahí está Juan Pablo Montoya. Pastor Mauricio Montoya y su esposa Paola Jaramillo. Para el giro Don Asmiro Jiménez, Samuel García Gómez, Juan Pablo Duque Mazo, Edison Bustamante y el doctor Oscar Darío Pérez. Para el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol eh, Juan Manuel Gómez. Para eh, Don Carlos Silva que es el, el director de la Comisión de Documentos Puertas Abiertas sin cita tienen allí felicidades a todos. Para la selección de fútbol de Itagüí se coronaron campeones desde el punto penal ante Río Negro en el mundial de los pueblos felicitaciones al Instituto de Cultura y recreación de Itagüí, para don Carlos Ramírez lo recuerdan, ahí está con Maribel, usted recuerdan a Carlos Ramírez allá desde Radio Super, véalo ahí, está en sintonía Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, feliz noche Dios les bendiga, un abrazo para la vida hermosa y recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confiado, Dios les bendiga, permiso